Mi inicio en el mundo del caballo quizás es un poco atípico, porque, como digo, mi, mi familia no, no viene de un mundo del caballo, no viene de un mundo ganadero. Quizás por casualidad yo llegué a una cuadra, me atrayeron tanto los caballos, significaron y tenía 10 añitos, 8 años. A partir de ahí, ya fui incursionando en el tema de los caballos, no de una manera, digamos, con idea, de dedicarme al adiestramiento, a la doma clásica. Yo creo que si no es porque fuera veterinario, yo no sería un jinete profesional del nivel al que tuve la fortuna de llegar con algunos caballos, ¿no? Con... compaginé mi estudio de... De bachiller y mi estudio en la universidad con el montar a caballo. Y obviamente me gustaba más montar a caballo. Era mi pasión, es mi pasión. Le entonces los tres Tiziano, montado por Rafael Ortiz, realizando una exhibición de Arte escuela y de salón. Cuando uno monta a caballo, digamos que hay una fusión de dos seres vivos. Además de la potencia que ese animal tiene, de la compenetración que se consigue, pues que es una sensación muy bonita. Y cuando uno monta a caballo, digamos que se abstrae de los problemas cotidianos, de, digamos que vive la hora.